sábado 24 se espera en Samiñánigo cielos muy cubiertos, con tormentas eléctricas y mucha posibilidad de chubascos, así que os tenéis que llevar bien de ropa y bien de abrigo para la quebranta huesos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Como bien os ha dicho Fernanda, la previsión del tiempo es bastante jodida, y yo, como experto en hacer la quebranta huesos, de puto pena... ¡Eh! ¡Una maravilla! ¡Ja! Oh, si no fuera porque hace frío porque llueve y no se ve estaría de Este año nos va a tocar lloviendo igual. El año pasado acerté con la ropa, con la bicicleta, con todo. Entonces, os doy mis recomendaciones y cogéis lo que queráis. El año pasado fui con maillot largo de invierno. Un poquitín de borreguillo, mayor largo. Este que tengo de Skoll va de lujo. Perfecto. Llevaba también chaleco. Chaleco para vientos. Rejilla por abajo, por detrás y adelante para vientos. Y también, como veis allí, llevaba el chubasquero El truco es ponerse y quitarse capas Cuando vas subiendo, te quitas capas Cuando vas bajando, te pones todo encima Lo importante es no coger frío Con el agua se te congela los dedos, se te congela las manos Y también, súper importante, los guantes de látex iba y, y este año iré igual con guantes de látex Que te mantienen la temperatura de, la, de los dedos Entonces no se te quedan fríos los dedos y encima llevaré guantes cortos de verano para que no se rompan lo, los finos y para sujetar mejor el manillar. También en los pies, en la punta de los pies te puedes poner un poquitín de film, de film de este transparente de, la, de los alimentos para evitar llevar eh, cubre de zapatillas. zapatillas. ¿vale? Entonces, eso en cuanto a la ropa. Abajo, en el culot, de corto, siempre de corto. Y viene muy bien el tema de las cremas calentadoras. Te hará que te resbalen un poquitín más la, el agua y te calentarán los músculos. En cuanto a la bicicleta, con discos hoy por hoy vamos resueltos, no hay ningún tipo de problema. Pero los neumáticos sería importante llevar una cubierta, un neumático un poquitín más ancho, si sueles llevar 25, intentar meter 28, si sueles llevar 28, intentar meter 30 y sobre todo bajar la presión. En cubiertas, en neumáticos de 25, se suele llevar sobre 7 kilos de presión o algo así. Bajarlo 6, 6 y medio, 6 y poco, un poquitín más flojo. Y mantener la distancia de seguridad, por favor. Hay que mantener la distancia porque cualquier caída, cualquier frenazo o cualquier cosa, te vas al suelo enseguida. Y lo primero es el pellejo. El lunes tenemos que ir todos a trabajar. Me han preguntado por... El guardabarros trasero Para nada Mojarte te vas a mojar igual Por muy bueno que lleves chubasquero Por muy bueno que lleves el cubre de cascos Que lleves Te vas a mojar Entonces Lo importante es no pasar frío Y llevando el chubasquero Te mantiene la temperatura Llevando los guantes de látex Te mantiene la temperatura Y el secreto Ponerte y quitarte capas Porque si no En las subidas vas a ir ahogado Y en las bajadas Vas a ir jodido de frío Espero que os valgan mis consejos darle a like, suscribir, compartir. Nos vemos en el vídeo de este fin de semana, porque el sábado tenemos la quebranta huesos, domingo la subida al pollo. Que os podéis inscribir, eh, daros prisa.